Qué pasa campeones? Nos encontramos en los montes de Málaga. Si no habéis visto el anterior capítulo aquí arriba os dejo el enlace. Básicamente habíamos recorrido toda la carretera del camino de Colmenar hasta llegar a la Fuente de la Reina y después al Hotel Humaina. Y ahora seguimos ruta metiéndonos en un caminito off road totalmente legal. Venga, espero que os guste el vídeo. Aquí a la izquierda, izquierda, izquierda schierda, non lì ah sinistra sinistra aspetta ti arrivo vai, vai parti parti io prima devo capire quella a destra e a sinistra poi me la devo pure tradurre vedi un po' tu non <ride> è difficile è culo vale a chi alla la Vamos, vamos a hacer esta rutita se puede hacer muy tranquilo sí. no hay ningún sinal de que no se pueda y además la temporada de incendio se ha acabado así que tranquilamente nos metemos para sí. adelante sí. Ucciditi! Vai a morire! Immolati per la patria, ma Con lo neumatico del 2010 non so di che te checa. Buongiorno a 10. Vai a prendere un poco de come si dice? Confianza, confidenza? sì confianza con lo neumatico. sì cioè, con, la con la moto con ma... la moto, con lo nessuna confianza no, con... eh, però per, eh, la carretera va molto bene sì. perché eh, non è, è molto morbido, come si dice? Ehm. soffice eeehm si, vabbè quello quello eh, ecco Bueno, aquí no se puede guardar el drone porque es espacio natural protegido, pero lo voy a enseñar. El mirador es muy bonito. Pasada, ¿no? Yeah, yeah, stamos. Dai, vai a morire tu adesso. No, devi, devi andare, devi tu, devi tu andare avanti. Ah, devo sempre morire io, insomma. Sì, tu, tu vai avanti, vai. Oh, ti vengo un po' al buco del culo. Dai. Puro. Llevo los neumáticos con las presiones muy altas y esto no es manejable. Esto, esto no es muy manejable aquí, ¿eh? Tensión. ¿No hay nadie? Pienso que somos los únicos que hacen esta estrada. Pero es lunga. larga. ¿Un árbol ahí caído? Sí. Oh, mal esto. <risa> ¡Maldito! noi ce l'abbiamo con la telecamera dietro eh. e lo volevo fare la PS comunque mi costa come? Da in, piedi, da in piedi bisogna portarla qua così? Sì. solo che in piedi non ho il controllo del freno dietro perché? perché è, non troppo, si ba è troppo basso destra uh -huh. è, è più è da regolarlo più alto però anche il paesaggio è molto bonito Vale, ya se acabó ese es un museo un lagar de torrijo el museo de los montes de málaga no se no, no entra nunca Terminado el tramo off, que ya estuviera muy breve, y ahora vamos a terminar también la ruta de los montes de Málaga. Vamos a salir de aquí y vamos a llegar a Colmenar y Ya está, ya desde ahí vamos para el Torcal, una Antequera Pero ese será otro episodio Y hay que tener cuidado con el firme, con el millano el asfalto. Mira la, mira la reparación aquí, cómo, cómo está la carretera. Está aquí. Y, por supuesto, en mojado esto es peligroso. Ya. Esta no. Esta Ay, no la, esta es demasiado arriba esta. <risa> Venta el pinarnos. <risa> Y aquí estamos, en Colmenar. Ya vamos llegando. Bueno señores, este vídeo acaba aquí. Nosotros vamos a seguir ruta, pero ya será otro vídeo. ¿Sí? Desde el italiano motero y del italiano putero, eh perdón, el otro italiano motero, <risa> Gracias. Gracias por seguirnos. Darle a al suscri suscribirme, a esa, toda esta apoyada y ven, en a irte video. Vámonos.